¿Qué pasa con Pitruenos? Hoy vamos a decidir qué versión es mejor, si Pokémon Escarlata o Pokémon Púrpura basados en los Pokémon exclusivos de cada versión, como ya sabéis las únicas diferencias entre estos dos juegos son algunos Pokémon y un par de personajes como son los profesores, pero que no quiero hacer hincapié en ese tema, voy a hacer hincapié en los Pokémon, ya que a priori la historia debería ser similar. Así que, sin más dilación, vamos a darle caña. Ya estamos aquí en la comparativa y vamos a ir sacando los exclusivos de cada versión y lo vamos a hacer por parejas, ¿de acuerdo? Por cada pareja vamos a decidir cuál de los dos nos gusta más y así pues saldrá al final una edición ganadora. Vosotros también podéis hacerlo conmigo por supuesto y decidir pues en vuestro caso cuál os mola más. Empezamos con los legendarios de la saga, como no podía ser de otra manera, con Coraidon y Miraidon. Cuál me gusta más? En mi caso, pues a ver, chicos, yo soy team Escarlata, yo soy team Coraidon en diseño me parece espectacular la diferencia, o sea, es que, a ver, Coraidon me parece epicardo Y Miraidon me parece un pene, las cosas como son O sea, es que Miraidon no hay por dónde cogerlo desde mi perspectiva, no me funéis, esto es opinión, no es objetivo Pero es cierto que en typing me gusta mucho más Miraidon Dragón eléctrico es mucho más eh, sólido que dragón lucha, que un tipo hada te explota, ¿verdad? Entonces, es difícil la decisión Pero me voy a quedar con Coraidon, Compañeros, porque Coraidon me parece Brutal, sinceramente, el diseño para mí Supera esa carencia De Typing, pasamos A la pareja de monos Cuidado con esto, Pasimian Contra Oranguru eh, Pasimian me parece que tiene un diseño brutal Mucho mejor que el de Oranguru, sinceramente Aunque Oranguru es cierto que Se usa más en competitivo Porque tiene Trick Room, tiene Mandato Esto de que obliga al compañero a hacer un ataque, pero nos vamos a quedar con Pasimian, ¿de acuerdo? Creo que Pasimian como Pokémon es bastante más bonito, yo creo que no sé, ya solo por el diseño gana, ¿vale? Me voy a centrar principalmente en eso, así que en lo que hay. Seguimos con Acequid y Stonehorner Stonehorner está en Pokémon Escarlata y Acequid, eh, Acequid, eh, Acequid en violeta en púrpura pues no sabría decir cuál de estos me gusta más, porque los dos me parecen un poco olvidados. Pokémon que pasaron desapercibidos en Espada y Escudo, y me voy a quedar, yo creo, con Eiscue. Eiscue es bastante original, porque tiene una habilidad muy rara, y me gusta, sinceramente. Me voy a quedar con Eiscue sorprendentemente, pero es que Stonehauner. No me dice nada. Me parece un Pokémon demasiado simple. Así que me quedo con Acequid, sinceramente. Vamos con la otra pareja. Madre mía, esta pareja, hermanos. Cerulech y Armaruch. Eh. Buf, aquí... Aquí es muy difícil decidir, sinceramente. Los dos son verdaderamente bonitos. El de la derecha aparece Iron Man. Y el de la izquierda aparece... No sé, un caballero oscuro. No sé, no sé. No sé con qué me quedaría. Yo creo que... Como diseño, principalmente el que más me gusta es Cerulex. Creo que es demasiado epicardo, Y como typing me mola más Armaruch. El psíquico fuego me parece brutal. Como eh, el starter Delphox. Ah, qué difícil. Nada, me voy a quedar con Cerulex. Creo que es obvio que Cerulex aquí gana la batalla en diseño. Y al fin y al cabo venimos, venimos a por el salseo, compañeros. Madre mía, va ganando Púrpura y eso que yo soy Team Escarlata. Yo flipo. Seguimos y pasamos a la pareja de fantasmas, hermanos. En el Púrpura tenemos a Mismagius y en el Escarlata tenemos a Driflim. ¡Uf! ¡Qué buenos son los dos! ¡Qué buenos Pokémon! Driflim creo que se usa más en competitivo. Y Mismagius, pues... Pues me, ¿no? Pero teniendo en cuenta que Misdribus es uno de mis Pokémon favoritos, me voy a quedar con Misdribus. ¡Madre mía! ¡Qué paliza del escarlata! Perdón, del púrpura al escarlata, no tiene ningún sentido. Continuamos con la pareja de Veneno, hermanos. Aquí entra Swallot y Skuntank. A ver, aquí yo creo que hay un claro ganador. A mí Swallot me parece feísimo, no me gusta nada, y Skuntank me parece top pero top, top, top. Así que, Skuntan, compañero, te llevas tú la medalla de oro con diferencia, la verdad. Un puntito para el escarlata, sí si me gusta, otro más. Pasamos a la pareja de aguas, hermanos. Agua, veneno, agua, dragón sería esta. Y aquí tenemos al Clawitzer. Clawitzer me mola bastante, sinceramente. Aunque es cierto que me gusta más la versión Shiny, que es como de color rojo de Picardo. Y Dragalge me parece un Pokémon brutal, chicos, la verdad Tanto en diseño como en, no sé, en el Pokémon en sí Me parece mucho más épico que Clawitzer, sinceramente Así que creo que se lo va a llevar eh, Dragalge Creo que ahora estamos casi empatados 4-3, madre mía Está igualdad máxima, ¿eh? Muy buenos diseños en general en las dos versiones Continuamos y pasamos a... ¡Oh! No me la contés Buah, esta es jodida, ¿eh? Dragapult contra Idreigon, hermanos Vaya pareja de legendarios Bueno, de pseudo-legendarios, ¿no? Buf, eh, qué difícil A ver, Dragapult me parece demasiado, demasiado bueno Idreigon es muy bueno, es muy, muy bueno Pero es que Dragapult es brutal, chicos Así que lo siento, este punto se lo doy a Dragapult Tengo que ponerlo ahí porque si no, como que no se diferencia, ¿vale? Continuamos, y ya son los últimos Antes de pasar a las formas Paradox Y serían... ¡Pum! ¡Oh, Salamence contra Tiranitar, chicos! ¡Dios, qué difícil aquí! A ver, tengo que decir que Salamence contra Tiranitar es una comparación dura, porque los dos son muy buenos Pokémon, y si me tengo que quedar con el diseño del Pokémon, para mí es mejor Tiranitar, con diferencia, ¿vale? Eh, si me tengo que quedar con Tipo del Pokémon, me gusta mucho más Salamence Me pasa un poco lo contrario que Coraidon y Miraidon, ¿sabéis? Así que en este caso creo que me voy a quedar con Tiranitar Porque por diseño me parece mejor que el Salamence El Salamence básico, si hablábamos de las Megas, por ejemplo Me quedaría con Mega Salamence pero como hablamos de, del diseño básico Me voy a quedar con Tiranitar ¡Buah! Igualdad máxima, ¿eh? Gana Púrpura en este caso, creo que 5-4 Pero está ahí, ahí Vamos a pasar ahora, chicos ...a las formas Paradox... Que es... ...bueno, espérate, ahora he pintado todo esto... ...madre mía, soy un desastre... ...ahí está... <risa> ...vamos ahora con las formas Paradox... ...y empezamos con el Don Fan, ...el primero que se anunció... ...bueno, el primero y el único hasta ahora... ...y tenemos un Tierra Lucha... ...contra un Tierra Acero... ...los dos son typings muy buenos... ...pero en diseño creo que aquí... ...estaréis conmigo, que hay un claro ganador... ...y en este caso sería nuestro amigo... ...Don Fan, eh, pasado. Para mí, el de Pokémon Escarlata es mejor con diferencia. Eh, el, este no sé, no sé, no sé. Me parece un robot mal hecho, sinceramente, lo siento. Pido perdón, pero es lo que hay, compañeros. Pasamos a la siguiente pareja, que serían las polillas. Y tenemos el futuro. Contra el pasado, chicos, el pasado si lo vierais en el juego os parecería espectacular, se pone sobre dos patas y es maravilloso, me parece un diseño brutal, el futuro no lo he visto en el juego porque el que he jugado yo es Pokémon Escarlata, entonces aquí hay un poco de... digamos que la balanza se tuerce un poco hacia Escarlata, ¿no? Pero me gusta mucho el diseño también del púrpura. Aquí hay un, casi un 50%. Voy a decidir el de la derecha, digamos el de Pokémon Escarlata, porque es el que más me ha gustado cuando lo he visto. Pero cuidado, que el de la izquierda también es brutal, ¿vale? Os lo digo para que no os desmotivéis. Los dos son muy buenos. Seguimos con... Uff, vale. <ríe> Tenemos a Delibird contra Among Us A ver chicos, en diseño Delibird no le puede gustar a nadie Es así, las cosas como son Y Among Us, tampoco, a mí me parece un diseño horrible Pero por lo menos es más original que Delibird Al menos esa es mi percepción, ¿vale? Así que eh, voy a tirar para casa chicos y me voy a quedar con el Among Us Porque me parece mucho más bonito que el Delibird Las parejas estas las he hecho yo como me ha salido a mí de las narices, ¿vale? Porque tampoco hay algo por lo que relacionarlos los he puesto así, según me ha ido saliendo y así se queda, en lo que hay <risa> seguimos y pasamos a oh, Hariyama eléctrico con el Magneton eléctrico también hay que decir que el Magneton no me gusta nada, sinceramente me parece horroroso lo he visto en el juego y es horrible y el Hariyama, aunque no lo he visto en el juego me parece brutal, ya el diseño ahí me parece espectacular, así que este punto tiene que ser para Hariyama, porque es que ¡Wow! O sea, me flipa, sinceramente, me flipa muchísimo. Seguimos y pasamos a Hydreigon contra Misdribus. A ver, aquí tengo un conflicto de intereses. Misdribus es de mis Pokémon favoritos, ¿vale? Lo siento, es de mis Pokémon favoritos. Y Hydreigon nunca me ha parecido el mejor pseudo-legendario ni nada por el estilo... Eh, así que voy a barrer otra vez para casa y se lo va a llevar nuestro amigo Misdribus Lo siento mucho porque sé que me vais a decir ¿Pero cómo eliges a Misdribus por encima de Hydreigon? Y yo, en lo que hay hermanos, es que me gusta mucho Misdribus Y aunque en el juego no se ve tan bonito, es que a Hydreigon no me gusta nada Las cosas como son, a lo mejor en un futuro cambio de opinión Si lo veo en game o algo así Pero en lo que hay hermanos Seguimos con otra vez la comparativa de Salamence contra Tiranitar los dos son verdaderamente guapardos en esta forma. De hecho, Tiranitar me gusta muchísimo en esta forma. Pero voy a barrer hacia Salamence porque este Salamence no es que sea bonito. Es que me parece la mejor forma Paradox de todas, hermanos. Me parece espectacular. Así que, lo siento, amigos Salamence Paradox, te llevas tú el, la comparativa en este caso. Y solo queda uno que sería... Bueno, perfecto, tenemos al eh, Mega Ultra Galeid Gardevoir Brutal de tipo acero, bueno, me entendéis, o el Jigglypuff con Coleta, pues hermanos, o sea, ya está, se acabó, <ríe> no hay más comparativa, y en este caso creo que ha ganado de calle Escarlata, creo que sí, vale, sí, 1, 2, 3, 4, 5 a 2, hermanos, 5 a 2 y el anterior 5 a 4 hace un 9-7, si no me equivoco, bueno, igual he hecho mal las cuentas, pero... En mis gustos queda ganadora Pokémon Escarlata. ¡Let's go! Pues hasta aquí el vídeo, hermanos. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios cuál es vuestra edición ganadora, cuál es vuestra favorita. Y lo comentamos, yo os responderé que ya sabéis que os leo siempre. Y nada más, si os ha gustado, reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!